Noticias alarmantes. Muy bien, continuamos con, vamos a continuar con nuestro programa y precisamente vamos a hablar sobre ese tema. Murieron 34 recién nacidos en la maternidad de los Minas en febrero. El responsable de la Dirección Materno-Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud SNS, Martín Ortiz, confirmó ayer lunes que 34 neonatos fallecieron durante el pasado mes de febrero en la maternidad San Lorenzo de los Minas a causa de una infección originada en un bebé contaminado. En febrero entró un recién nacido que aparentemente estaba contaminado. Por tal razón, en la segunda mitad de febrero hubo un incremento de la mortalidad y realmente fallecieron 34 recién nacidos en febrero, explicó el Ginecopstetra. Luego de exponer diferentes denuncias, entre las que se citó que se estaría alterando la edad estacional de los recién nacidos fallecidos para modificar las estadísticas, ya que estos bebés serían prematuros y con un riesgo de fallecimiento mayor, se abrió un proceso de votación donde se determinó crear una dirección colegiada en el área de perinatología de ese hospital que auditará los expedientes de nacimientos y mortalidad neonatal que registra ese centro de salud. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, ¿cree usted que las autoridades médicas de la maternidad San Lorenzo de los Minas deberían ser responsabilizadas por la muerte de los 34 recién nacidos en febrero? Esa es la pregunta, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Un tema que indudablemente debe preocupar a esta nación y a cualquier nación. Yo decía antes de entrar en el tema, no, decía que definitivamente en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo, esa información era alarmante, y sí lo es. Y real y efectivamente digo que es alarmante porque se trata de un estamento como el estamento de salud, donde todos estamos en riesgo de tener alguna dificultad de salud y, que, y ser atendido por ese aparato. Si ese aparato no funciona adecuadamente, pues indudablemente que el riesgo de tener mayores complicaciones de salud y de perder la vida incluso, se va aumentando. Es posible... Ha habido, es posible que haya habido negligencia, digo es posible porque la información que se tiene es que hubo un recién nacido, infectado que parece ser lo que provocó, según la nota que tengo acá, eh, eso es lo que se dice, pero eso debió corregirse a tiempo, de hecho el sistema de salud tiene empresas que a quienes le paga para el tema de la limpieza, de la higienización de los centro médico de los de los hospitales nacionales porque definitivamente es un lugar donde se presta para este tipo de situaciones lo que quiere decir que probablemente hubo una negligencia ahora cuál es la preocupación más seria que yo tengo con relación a este tema no es simplemente la muerte de los 34 niños no es tanto eso lo que, lo que quise decir, sino el hecho de que se descubrió cuando se estuvieron haciendo intentos de modificar las estadísticas para evitar que se conociera el asunto de la muerte de los 34 menores. Y eso sí es peligroso porque eso implica un gobierno sin transparencia, eso implica una entidad sin transparencia, eso implica un funcionario sin transparencia, deshonesto, que no, no, que no dice la verdad porque le afecta, que no está dispuesto a enfrentar su realidad porque no tiene la suficiente resiedumbre como individuo para decirle a la nación o para decirle a su jefe o para decirle a quien le brinda servicio, metí la pata, me equivoqué y soy responsable de lo que pase de aquí en adelante. Eso es peligroso, eso es peligroso y eso lo hemos visto en este gobierno en más de una ocasión, maquillar información eh, filtrar información, manipular información, manejar información. Eh, el tema de la de la robó, eso es un dato. Eso uno, no, uno no puede decir que eso viene directamente de parte del gobierno, pero viene de parte de gente ligada y relacionada al gobierno. Y esto sí viene de parte del gobierno porque indudablemente que quien intenta maquillar las estadísticas, quien intenta manejar las estadísticas es un funcionario del gobierno. Pero bueno, eh, es peligroso, señores. Este país necesita de una sociedad, no que salga a protestar y a hacer huelga, sino que sepa, que se empodere del derecho que tiene de pedirle, de exigirle a sus autoridades las actuaciones correctas. Eso necesitamos mucho en este país. Bueno, saludo a Yerjan La Antigua que está acá conmigo hace un rato. Buenos días. Buenos días, buenos días Amado, buenos días a la compañera Carolina que ella también se integra, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente también que nos sigue a través de las redes sociales. Como siempre le digo que el tiempo, dice el Quijote de la Mancha, es el mejor descubridor de todas las cosas. Aquí estamos. Bien. Carolina, buenos días. Buenos días Amado, buenos días Sierjan, buenos días a toda la gente que cada mañana se suma con este espacio para obtener las informaciones eh, que siempre brindamos acá. Vamos a continuar. Muy con bien, el vamos con el tema Yerian, adelante. Miren, los que tenemos experiencia con neonatos, y más cuando son especiales, es decir, prematuros en este caso. Sabemos cómo se maneja eso. Miren, para usted entrar a un área de prematuro, eso es como si fuera usted entrar a un laboratorio de, de, donde se están haciendo experimentos. Hasta la ropa usted tiene que dejarla y ponerse otra para usted entrar. Y, y este grupo de sinvergüenzas porque son un grupo de sinvergüenza, jugar con la verdad, señores, y más con la vida de la gente, eso es grave. Pero no solamente eso, sino que luego de que mueren, entonces buscan la forma de ocultarlo, por y en qué cabeza cabe. Y aquí vengo otra vez, muchachos. ¿se, se, se, ¿se recuerdan que le había llamado la atención al director del hospital de aquí, y le había sugerido, claro, porque hay que ser incisivo, miren, Señores, miren, cuando ustedes tengan un puesto público o privado y ustedes ven que ustedes no pueden resolver una, algo y que usted está poniendo en riesgo los derechos y especialmente la salud y la vida de la gente, miren, renuncien de ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando pasan este tipo de situaciones que ustedes están viendo hoy en la prensa, entonces esa carga usted se la lleva para siempre de debí hacer esto y no lo hice. Niño, debí renunciar antes y no lo hice. Usted tiene que tener dignidad y por eso yo le digo al director del hospital en, que en ocasiones han llegado denuncias reales aquí porque no es que no lo han contado es que nosotros lo hemos visto. Miren está pasando esto en el hospital y si usted no tiene la, la, la valentía de resolverlo o la posibilidad de resolverlo mire renuncie de ahí y diga por qué usted renunció. Pero no me estoy refiriendo necesariamente al hospital San Vicente de Paúl sino a todos los hospitales y a todos los cargos públicos. Y ustedes eh, pueden estar por seguro, pueden estar seguro que si nosotros tenemos gente así que denuncie las cosas aún estando en el puesto. Y aquí quiero felicitar al, al director de salud pública de aquí, eh, en el, en el caso especial Rosario. de Luisito, de mm. Luis Rosario Socía. Aquí se supo poco que aquí cerraron casi toda la, la compañía de agua. Motrera más quedaron aquí. Las cerró todas. Porque dice Luis... Rosario Socia, ah, pero tú vas, le advierte que están haciéndolo mal, le das 15 días para que lo regularicen, y cuando tú vuelves en los 15 días, están igual, se las cierro. Pues lo correcto. Lo correcto es eso, señores, y decir las cosas como, como son. Recuerden ustedes que cuando el caso del COVID, Luisito tenía un, un número, y en la capital tenían otro, y decía Luisito, ah, no, yo no sé lo que están haciendo para ellos, en lo que yo sí sé que aquí se ha muerto tanta gente, y allá no lo quieren poner. O sea un funcionario que sea capaz de decir la verdad a su propio gobierno, un funcionario que vale la pena tenerlo. Entonces, tenemos, señores, que promover en la República Dominicana un tipo de funcionario que sea honesto consigo mismo primero, con su familia y luego con la sociedad. En el sentido de que, ¿cómo es posible? Y, y concluyo, muchachos, ¿cómo es posible que una persona sepa que hay un problema porque 34 niños no se mueren de la noche a la mañana? No, no se mueron de hoy para tu, mañana. No durante todo el mes. ¿Verdad? Durante todo Pero el mes. Entonces, es un poquito más de uno diario. Uno si tú, se te muere uno, de... tú tienes que buscar las causas de una claro. vez. ¿Qué pasó aquí? Y luego se te muere otro y ya van 10 eh, muertos. Ellos yo, que... yo me imagino con el perdón tuyo que tienen un parámetro de que mensualmente... Puede ocurrir eso en X cantidad, coño, pero Mire, para, ojalá que, no pueda vea que la suma se te está subiendo. Y se te ojalá puede no, no pueda llamar al doctor Garabó, que tiene experiencia en eso, es aquí con, con, sí que es un especialista en, en, en neonatos, y, y que pudiera hablarnos sobre cómo es ese protocolo, porque él lo conoce muy bien, especialmente con niños prematuros. Sí. Garabocito, como lo decía mi hijas. <risa> Carolina, adelante. Bueno, la verdad es que esto es grave. Es muy grave. Yo lo dije. Hasta o en Haití es grave esa noticia. Eso es grave. Sí, es sí. grave, grave, grave, Fue grave. mucho decir. Claro. Señores, hablar, bueno, como tú bien referías, tenemos la situación de la muerte de los niños, pero tenemos el manejo de tratar de ocultar y manipular los datos y las informaciones. Ellos alegan de que un niño entró con una enfermedad contagiosa bacteriana llamada sepsis y que aparentemente de ahí desencadenó el problema. Señores, pero cuando tú tienes una eventualidad, una constante en un centro de salud que tú estás mirando que se te están muriendo los niños, Estamos hablando de una cantidad muy importante de bebés, no estamos hablando de dos o de tres que en un mes por causas fallecieron. O sea, desde el principio, desde que se desencadenó esta situación, se debió de empezar a investigar qué era lo que estaba pasando dentro de ese departamento donde estaban los niños, de esas salas. O sea, ninguno de los médicos se percató de que podía haber un problema generalizado o de que podía haber algo que estaba pasando. Porque, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, la gente se estaba muriendo. Ah, bueno, es del COVID que se está muriendo. O sea, había una situación un, o un elemento en común que te decía que posiblemente fuera por eso. Ahora, cuando tú tienes una población de niños, de bebés, prematuros o no, y se te están muriendo, se te están yendo en el centro hospitalario, tú debes inmediatamente empezar a identificar qué fue lo que pasó y qué es lo que ha venido pasando. Pero el problema no solo es ese, el problema es que si al no sale a la luz pública este informe, esta investigación que hace el programa de Nuria, nosotros no estuviéramos sabiendo esto. Porque al momento la información que se tiene, y salud pública, va a ser la auditoría. Y a espera de eso es que estamos. Nosotros no, es, no tuviéramos estas informaciones. No sabríamos nada de lo que estaría pasando en ese centro de salud. Señores, no es solo un tema de estadísticas. Hay un tema familiar. De una madre que pierde su bebé por negligencia, por incompetencia, por descuido. O sea, ¿usted sabe lo que significa para una familia que se le muera su bebecito acabado de nacer, independientemente de si sea prematuro o no? Porque ya los bebés prematuros, aún hasta de 28 y 30 semanas, como han avanzado los tiempos, la ciencia puede sobrevivir, tiene muy alta probabilidad de sobrevivir. Entonces, la, el hecho de que sean prematuros, no te da un índice para decir, bueno, es que todos estos bebés se murieron porque son todos prematuros, no. Antes, 10, 15 o 20 años atrás, sí. Pero hoy día el hecho de que un bebé nazca prematuro, a menos que tenga muchas condiciones previas de salud, que nazca con ellos, que, eh, no sea, que sea un, un, un término muy, muy bajo de, de, de, de la edad que debió de estar en, en el vientre de la madre, es que puede fallecer. Entonces, el hecho de que esos niños, ellos quisieran manipular a decir que eran bebés en edad eh, antes de tiempo y que por eso murieron, tampoco justifica. O sea, es descabellado... Es estúpido, si ciertamente lo hicieron, Salud Pública lo va a determinar eh, eh, en su investigación, en su auditoría, y es de una persona que no tiene nada en esa cabeza el que intentó manipular toda esta información, señores, porque ni siquiera la forma en que la iban a hacer te dice a ti, bueno, sí, es que es un bebé prematuro para morirse, no, por Dios. No necesariamente ¿Sí? tiene que morir. Exacto, no. no, es que ya en estos tiempos no. No. En estos tiempos. Bueno. Entonces concluyo diciendo, <coughs> amado. Señores, aquí hay que sentar precedentes. Y si esta información y esta investigación que presentó Nuria resulta ser validada por salud pública, no es solo quitarle de que el esté cuatro y eso. Aquí es debe de ir gente a la justicia. ¿Por es qué aquí no se puede estar jugando con la vida de los demás? No solo con esos bebés que murieron por incompetencia, sino por las familias, por la madre, por el padre. Bueno, señores, mira, por Dios. Eh, este tema tiene que necesariamente llevarnos a reflexionar sobre el otro aspecto que yo mencionaba al final de mi comentario, y es el hecho de que siento que nosotros no tenemos una sociedad debidamente empoderada en el sentido de saber exigir. Yo decía, no es hacer una huelga, ni quemar una goma, ni cortar una mata en una avenida y tirarla a la calle para que la gente no puse. No es eso, sino es tener las suficientes condiciones para exigirle a las autoridades nuestras el recto proceder, y cuando proceden de manera incorrecta, saber cómo reclamárselo. Yo creo que nuestra sociedad todavía no está preparada para eso. Miren, escúchame, eh, Amado, yo sí, estoy sabe. leyendo aquí en los datos de la OPS, o sea, la Organización Panamericana de, de la Salud, Salud que el, eh, me, tú mencionabas la sepsis, que uh -huh. es la información que ellos han dado. Uh -huh. La sepsis es una reacción exacto. ante una infección. Exacto, exacto que no se pasa de una persona a otra. Es posible que tú tengas una infección no tratada y entonces tengas una y esa asepsia te, te contamine todo el cuerpo. E, pero y te termine matando. no es una bacteria. Exactamente. Entonces, no. entonces, pero ¿qué dice la OPS aquí? Que normalmente se da en los países donde hay poca, o en los lugares donde hay poca higiene. Claro. Es decir, que aquí estamos hablando de, de una posible mm. negligencia, Eso. ¿verdad?, en el ambiente donde estaban esos niños, que es un ambiente muy, pero muy Acepto. delicado, muy delicado, y entonces permitieran que no uno, sino los 34 niños tuvieran Porque infecciones lo, que le provocaron infecciones. De los 34 hay 23, me parece, que fue por la infección, que no fueron todos. Sí, pero eso Según te la a ti información que, que da de Salud los 23 Pública, de los 34 que como no, que era mucho, o sea, yo, va, vamos a hacer un ejercicio de lucubración. Eso te indica a ti que esos que murieron por la sepsis, es producto de la negligencia. Los otros quizás es la estadística normal. Que sí. tenemos Exacto. que verlo, que tenemos claro, que verlo. Que en estoy en, en, en dónde está la estadística de ese hospital y a nivel nacional ¿Tú sabes en otra? comparativa con otros hospitales otra cosa que no me gustó inmediatamente ver el director salir en defensa de la encargada de ese departamento ¿Qué? sin saber señores claro, tú no puedes salir claro. en defensa vez, puede ser tu hermano no, no, que que puede nombre, ser tu hijo vamos a hacer una investigación para pero el cuando nombre. hay informaciones de esta gravedad y de este nivel inmediatamente tú no puedes salir como encargado de departamento no bueno. ese muchacho no hizo eso esa muchacha no hizo eso bueno. tienes que manejarlo con, con cierta cautela Francis, buenos días. Buenos días, amado. Digo, buenos días, tarde. Carolina, Yerian, amables televidentes. Agradecido buenos de Dios días. por la luz de este día que nos ayude buenas a desarrollar en él y que nos dé inteligencia para entender estas y todas las cosas. Nos quedan unos minutitos que son tuyos. Bueno, con eso. El tema de los 34 eso, niños. Eso, aparecer pues. sin que tenga ningún ruido es grave. Y que a prima fase se le achaque a un niño infectado es peor todavía. Peor, ¿verdad? O sea, no. vino un infectado y, y, y e infectó a los otros Y niños que estaban por caballar, por otra cosita. Nadie ha dicho, es decir, lo que creo que deben estar haciendo eh, auditoría de, de, de, de cómo se dice la necropsia, si ya por el tiempo, claro. aunque la autopsia era lo, lo prudente en el instante, si tenían dudas de un niño infectado de una enfermedad, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué puede producir la muerte en secuencia para llegar a 34 en un mes? Y en un mes de, que, de que menos tiene menos días. Y un mes de menos días. Día. Es, es verdad. 28 días, o sea, ni siquiera 31. Bueno, 31. 31 no pero no es día. como que mucho. Sí, son oh, tres, que. Ni siquiera son 31 días. días. Entonces, yo creo que esa partecita se le ha ido de la mano mm. y deben dar respuesta a esas familias y al país, porque no es posible que nosotros que ya tenemos experiencia de pandemia y de lo que produce una pandemia en la infectación en secuencia, ¿cómo es posible que exista una enfermedad que mate a un niño y mate a otros? ¿Es grave? ¿Es no, ahí, lo eso, que, ahí lo que había era una infección bacteriana eh, eh, eh, matando gente y, y ellos no y prendieron muy, las alarmas. exacto sí. Porque ahí es que está el problema. Cuando tú permites que eso suceda así, sí. que eso eh, encienda una alarma sí, en el hospital sí, y tú sí. sacas a esos niños de ahí y, y, y, y ¿cómo se llama? Fumiga en ese lugar, sí, lo que sí, sea que sí. haya que hacer, yo no sé de eso. Hay, hay una compañía especializada en eso. Pero tú tienes que estar pendiente de esos niños 24 horas al día. Entonces, yo creo que esto es un punto eh, en contra del Ministerio de Salud Pública, que debe dar respuesta, no simplemente a reconocerlo, no simplemente a reconocerlo y a achacárselo. Ah, y que haya sanciones. Y, que haya sanciones. sanciones, porque esa negligencia, esa, esa falta de, de, de acción temprana, como ellos le llaman, porque es, esos son términos de, del Ministerio de, de Salud Pública, uh -huh. acciones tempranas, Mire, eh. inmediatamente eh. se produzca esto, y se identifique y saber que existen las bacterias en los lugares donde hay seres humanos enfermos con distintos tipos de afecciones, una u otra le produce la muerte. Así Miren, es. yo tengo, escúchame, amado, y regálame tres minutos de, de la producción, por favor. Eh, tenemos al doctor Garabot, que es pediatra perinatólogo, eh, un experto en el área neonatal de aquí de San Francisco Excelente. de Macorís, para que nos hable sí, sobre esta bueno situación eh, y qué puede causar una, una, una, una muerte así en cadena, ¿verdad? En, en un lugar eh, especializado como es el área neonatal de un hospital. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días a todos ustedes, eh, mis sí, amigos. Bien, bueno, eso es como si fuera a mi casa, aunque tengo mucho que no voy. ¿Me sí. oye? Sí, sí, sí, le escuchamos, sí, doctor. Oye. Sí. Muy bien. Saludos a Carolina, a mi amigo a Rosa, a Amado José y a Francis. Saludos. Bueno, Ángel, bueno, doctor, Ángel, que Ángel nos Federico, llame. la idea es que tú nos, eh, nos pongas en contexto qué pudo haber estado pasando en un lugar donde ocurre esta tragedia. Mire, eh, yo he visto las noticias y he visto el seguimiento. Realmente, eh, en las unidades de neonatología son unas unidades de alto riesgo eh, por el tipo de pacientes que recibimos en esas unidades. Eh, ustedes saben que yo tuve mucho tiempo dirigiendo la unidad del Hospital San Vicente de Paúl. Eh, en esas maternidades, como la maternidad de Altagracia, la maternidad de los Minas, eh, donde hay un alto índice de partos y cesáreas, pues las infecciones pueden ser frecuentes, pero antes de las infecciones están los antecedentes mórbidos, o sea, los antecedentes que pueden traer estos niños antes de nacer. Ahí hay que analizar muchas cosas. Lo primero es que hay que analizar todo lo relativo a lo que fue su chequeo prenatal, todas las condiciones maternas, todas las condiciones en las que ese niño se desarrolló, ¿Y qué tan efectivo fue los chequeos prenatales antes de ese niño nacer? Porque todo eso lo va a arrastrar el bebé cuando nace. Lo otro importante es, ¿a qué edad estacional nació? ¿Cuál fue el peso del nacimiento? Los niños prematuros tienen una alta tasa de morbimortalidad, o sea, alta tasa de infectarse y de morir. Pero, ¿por qué mueren? mueren muchas veces porque las bacterias que puedan ellos tener los antibióticos que se puedan utilizar hay una alta resistencia es lamentable en estos momentos que ya nosotros estamos usando medicamentos de cuarta generación antibióticos de cuarta generación porque las bacterias que están afectando a nuestros bebés no responden a lo que respondían antes eh, ese es otro tema que había que analizar eh, sobre el uso y abuso de antibióticos en este país Doctor, hace tiempo que se viene hablando de eso doctor, pues... es el sistema inmunológico del recién nacido el recién nacido tiene un sistema inmunológico sumamente inmaduro porque cualquier bacteria cualquier virus puede afectarle grandemente otra de las cosas es el peso a menor peso, niños de menos de 5 libras y media tienen mayor probabilidad de tener complicaciones los prematuros tienen más tendencia y el bajo peso a tener anomalías congénitas, anomalías congénitas graves, severas o combinadas, que tienden a llevar a una alta mortalidad. Y lo otro es todo lo que es el entorno en donde el niño se mantiene. Eh, las características de higiene, los cultivos frecuentes que hay que hacerle a las áreas, porque tú tienes que estar cultivando siempre. Cuando ya uno tiene una alarma, que dos, tres niños comienzan a morir, tú tienes que cultivar todo. Tú tienes que cultivar al personal. Tú tienes que cultivar eh, los utensilios donde el niño está. Tú tienes que cultivar las incubadoras. Tienes que cultivar los ventiladores. Tienes que cultivar las salas de cirugía. El agua con la que se lavan los cirujanos y quien recibe. O sea, todo es un equipo que debe estar accionando en frente a eso. Ahora... La mortalidad neonatal en este país es alta. Hay unos... Eh, Había unos, o oh, hay todavía, los acuerdos de, de los desarrollos sostenibles eh, del milenio, que al 2030 nosotros teníamos que haber reducido mortalidad neonatal por debajo de un 15%, llevarla por lo menos a un 9% por, por cada 100 nacidos vivos. Y realmente la mortalidad neonatal en nuestro país... En todos los gobiernos se mantiene alta. Se lo digo porque manejé muchas situaciones de eso. Entonces, aquí no solamente es ver el, el problema desde de un solo lado. Porque yo recuerdo una vez que en el San Vicente, en un mes, a nosotros se nos murieron muchos bebés. ¿Y el problema dónde estaba? El problema era es que los niños no llegaban desde la sala de cirugía con pseudomonas y con... Eh, otra bacteria bastante agresiva que son lo que llamamos bacterias no y venían desde el área de cirugía porque en esa época se lavaban la mano tomando agua de una cubeta que se almacenaba y según se tomaba esa agua se iba contaminando cuando caía mío, de gente y otras cosas. Doctor, de todas maneras, es un buen punto de reflexión para analizar las políticas de salud, eh, analizar los controles y además de eso, cada niño que por lo general puede caer en una unidad de recién nacido y nos hace muchas complicaciones, es el resultado del manejo perinatal de las sociedades, de, la, de las condiciones socioeconómicas donde se desarrolla el paciente, donde vive esa madre, donde vive ese padre, eh, que también influyen el factor socioeconómico, las infecciones durante el embarazo, embarazos malos controlados, anemia materna, eh, desnutrición en la madre, que se está viendo también mucho. Son muchos factores que van a incidir en que un niño salga exitosamente o no. Doctor. Los niños macrosómicos, que son los mayores de 9 libras, también tienen un alto eh, grado de, de morir. Eh, según estuve viendo, muchos de los niños estaban por debajo de las 30 semanas de, de gestación esos tienen una mortalidad de más del 80 o 90% en cualquier centro. Eh, y más con muchas de las condiciones con las que se trabaja en las unidades. Carolina quería decirme algo. Sí, más. sí, doctor. Eh, usted no ha hablado de la panorámica general de, y de las condiciones o situaciones que se, de las situaciones que se pueden presentar con, con los bebés prematuros. Sobre este caso, la información que usted maneja la que ha dado el Colegio Médico, la que ha dado Salud Pública, es un poquito a priori, porque estamos esperando los, lo que diga eh, la auditoría que se va a hacer, pero ¿qué usted puede decir de, de esta situación en particular? Sin quererlo llevar a... a, a, a, a de ponerlo al medio, como decimos. No, me no, no, no, no. pero que fíjate, eh, uno viéndolo desde el punto de vista de la información que se ha, ha salido a la luz pública, eh, no tengo más elementos que esos que se están dando. Okay. Yo hablo de un carácter general de lo que uno por lo general ve. Ahora, en las unidades de recién nacido, eh, esto de, de que la negligencia se pueda dar porque se quiera dar una negligencia es muy difícil porque uno está ahí muy pendiente. Hay que analizar la veracidad de lo que se está denunciando. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una auditoría, de que hay que buscar. Lo ideal hubiese sido... Hacerle necropsia a cada niño que muere. Porque eso está establecido en los protocolos, pero no todos los hospitales tienen un departamento de, eh, de patología para hacer las noticias las forenses. Y eso es lo que se hace en todo país eh, que está desarrollado, medianamente desarrollado, que a todos los bebés que mueren es obligatorio hacerle una necropsia. Para usted saber a ciencia cierta qué pasó. En la necropsia sí no van a decir el tratamiento no fue el adecuado, eh, hubo tal situación o se manejó, pero lo que había no pudo no pudo darse. Y otra de las cosas que me llama la atención es que todo esto sucede también después de haber pensionado a la encargada que por 30 años estuvo ahí. Eh, habría que ver... Lo que arroje una auditoría objetiva eh, de todo lo que ha pasado, de esa de ese levantamiento, que se haga lo que se llama el análisis forense de los expedientes, y, para realmente llegar a una conclusión. Gracias, Ángel. Pero Federico Garabó, mi querido hermano. Un abrazo desde acá con el cariño de siempre. Sí, definitivamente. El, el que siempre... El, el papá de las hijas mías. <risa> definitivamente. De muchos. La, eh, Yo de muchos, que que la sí. Necroxia, la necroxia o, la, o, la, o el levantamiento que se hace, in, inmediatamente pasa eso. No se le entrega a la familia. Se debe llevar a patología para saber qué, qué causó la muerte si no tienen claro o si tenían los protocolos y no debía Bien. de morir.